¿Ves? Estamos más allá. Ya no te estaba buscando, eh. Pero cuando coincidimos, bebé, fue una cosa que yo no sé. Tú fuiste conquistándome. Y en tu yo lo noté. Que tú querías y yo también. Entre botellas de rosé. Lo fuimos calentando. Emmons me escribió y me dijo a mí. Que rico de un... Digo mí, le gustaban todas mis canciones